Bueno, eh, lamento no, no poder continuar, por supuesto estamos a vuestra disposición, somos fácilmente localizables eh, y contestaremos encantados vuestras preguntas eh, cuando vosotros eh, tengáis a bien preguntarnos. Eh, yo simplemente y como conclusión de lo que hemos visto hoy, estamos realmente, eh, yo creo que caminamos todos en una misma dirección. ...quizá a distintas velocidades, quizá eh, unos eh, han avanzado ya más que, más que otros... Pero bueno, eh, el hecho de que estemos todos aquí sentados eh, significa algo y, y es una uh, demostración de que, que realmente estamos dispuestos a abrir nuestros datos, a, a aportarlos, por qué no, eh, y estaremos encantados de, de, de que haya uh, gente y empresas dispuestas a reutilizarlos. Eh, yo eh, me voy extremadamente satisfecho eh, con el desarrollo que ha tenido esta mesa eh, porque vosotros, unos nos habéis mandado datos, otros nos los habéis ofrecido, o sea que en definitiva parece que, que, que este, esta iniciativa de aportar entre todos la información de que disponemos y de reutilizarla de la mejor manera posible, pues bueno, es una realidad y, y desde luego podéis contar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a la última mesa Casos de Éxito en el sector turístico. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Enrique Lanzi. Soy el director de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías en Segitur, que es la sociedad estatal dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo para la innovación y la gestión de tecnologías del sector turístico. Primeramente, daros las gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Es un día de mucha tecnología, mucha Open Data y el que hayáis aguantado hasta ahora significa el, el potencial que tiene el, el Open Data en nuestro sector. Segundamente, dar las gracias a Red.es por la organización de este evento y sobre todo porque desde el primer momento vieron muy claro un vertical de turismo. Es, es un acto que debían acometer y agradecerles el, la oportunidad que en la, la tarde de hoy. Y terceramente, agradecer a nuestros ponentes que desde el primer lugar eh, aceptaron cordialmente la invitación y a quienes están para hablarnos de todo lo que están haciendo. El objetivo de esta mesa es un poco presentar eh, casos de éxito que están llevando a cabo diferentes organizaciones en, en España, desde empresas privadas, instituciones públicas, empresas grandes y, y empresas pequeñas. Entonces, no me quiero extender mucho y voy a ceder ya la palabra a nuestra primera ponente, porque creo que lo interesante es que ellos expongan sus casos y generar debate. Entonces... Cedo la palabra a Elisa Martín de IBM España. Eh, Elisa es la directora de tecnología de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, certificada como arquitecto senior de sistemas de información y ostenta la posición de ingeniero distinguido y miembro del equipo de liderazgo de la Academia de Tecnología de IBM. Elisa es responsable de la tecnología y la innovación en el país con el objetivo principal de estimular soluciones inteligentes en las empresas e instituciones españolas. Elisa, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos y... Eso. y también muchas gracias a la organización por esta invitación y por permitirnos eh, bueno, compartir con vosotros un caso de éxito. Eh, es un caso de éxito que al final, eh, el que esté o no dentro del sector turist, turista, turístico, tiene, tiene, bastante, eh, eh, tiene que ver porque al final es una decisión del mismo ecosistema donde se está creando el caso, eh, el explotar la información que se produce, eh, que está produciendo una ciudad para elementos o para eh, desarrollo económico en el sector turístico o no. ¿Vale? O sea, la realidad es que el caso que os voy a, que voy a compartir con vosotros es un caso de, de Open Data, es un caso de, de, de éxito eh, con Open Data y que mucho de la explotación de ese Open Data está, está llevada a cabo por empresas del sector turístico en Dublín, ...y que eh, a través de ello pues hacen un desarrollo económico, están consiguiendo un desarrollo económico. ¿Vale? A ver si... Sí. Eh, no os he traducido la presentación porque la presentación es la presentación oficial del, del, del caso. Eh, yo creo que, bueno, pues como es su presentación y está seleccionada de ello, pues es bueno dejárselo en el idioma en que está... Eh, lo primero que hay que, que hay que decir es que el objetivo de la ciudad con el, su proyecto de Open Data tenía un objetivo claro y es el que veis ahí, que es usar los datos como fuente de innovación. Desde el inicio ese fue el objetivo marcado de un consorcio que es un grupo de empresas, instituciones y universidades, empresas privadas, instituciones y universidades, que deciden organizar este consorcio y estructurar este consorcio para cumplir este objetivo, conseguir que los datos sean fuente de innovación para la ciudad. Y, por lo tanto, lo primero que plantean es cuál es el modelo de negocio que van a establecer por el cual va a existir ese, vas a hacer esa generación de innovación. En el modelo de negocio, básicamente, una de las cosas que empezaron a ver, una de las bases del modelo de negocio, es que en cuanto tú empiezas a publicar datos, facilitas muchísimo la creación de lo que son las típicas apps que todos conocemos, las cuales empiezan a explotar esas eh, unidades de información que desde el consorcio se han empezado a publicar. Y poco a poco, y según se va a eh, va creciendo la complejidad de los datos que se van publicando, van apareciendo otra serie de explotaciones de esa información que tienen mucho más que ver con análisis profundos de la información, con modelización de la información que permitan eh, acceder, que permitan crear soluciones mucho más complejas que tienen que ver con modelos complejos, con optimización de, de operaciones, etcétera, etcétera. Básicamente eh, todo esto está basado en un portal, en un portal que compartes toda la información, información pública e información privada. Esto es importante. El consorcio no solo, en el consorcio no solo publican las entidades, las entidades públicas, no solo publican información, sino también las entidades privadas, ¿vale? Lo que, lo que han, El consorcio lo que ha creado ha generado una estructura, un mecanismo, por el cual son capaces de, eh, de convencer tanto a las compañías como a las instituciones de investigación que utilicen sus datos para crear nuevos servicios, para crear nuevos productos, en definitiva crear el objetivo que ellos quieren, que es eh, la generación económica dentro de la región. ¿De acuerdo? Eh, y todo esto además, bueno, y con el objetivo también que de toda esta cantidad de información que está relacionada sean capaces de descubrir información que está oculta y que fácilmente puede ser, eh, puede llegar a dar a, la, eh, dar a la luz dependiendo de las herramientas que uno utilice. A ver, pues ahora no quiere pasar. no. Ahora, básicamente, ¿cuáles son los elementos con los que cuentan? Pues muy simple, y yo creo que a lo largo de toda la jornada, eh, de alguna manera u otra, se ha ido haciendo referencia a ellos. Evidentemente, tienen una serie de almacenamientos de datos, tienen una serie de aplicaciones, tienen una serie de actividades, y esto es importante. ¿vale? Porque no solo se publican los datos, sino que el consorcio tiene definido una estructura de gobierno de todas las actividades que se van produciendo sobre los datos abiertos que, se, que va proporcionando el consorcio en sí mismo. El consorcio que tiene una serie de miembros, ¿de acuerdo? Y básicamente empezaron, por lo que muchos empiezan, empezaron por publicar una serie de datos que son datos que son los datos Tal cual. Datos que pueden tener que ver con las localizaciones, con los ASES, con las infraestructuras, con los servicios. En principio, datos donde la latencia, y hemos estado hablando de tiempo real, es muy baja. Es decir, yo no necesito actualizar estos datos de forma muy recurrente. ¿De acuerdo? ¿Y todos estos datos para qué sirvieron? Pues para que se creasen aplicaciones, es decir, para crear un dinamismo sobre la explotación de la información que estaba poniendo la ciudad. A partir de ahí, lo siguiente que publicaron fueron datos operacionales de la ciudad no sensitivos, es decir, una, los datos que tenían que ver con los, eh, con, con los diferentes dominios de gestión de la ciudad que son datos de información al ciudadano, pero que son también datos que pueden ser utilizados por empresas. Por ejemplo, los datos de tráfico, pero no el tiempo real del tráfico, sino los datos de tráfico en, tra en general, las planificaciones de, de la ciudad, etcétera. ¿Vale? Eh, detrás de ello, lo que hicieron fue publicar vistas filtradas de los datos en tiempo real de la ciudad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que con las empresas que quisiesen utilizar esos datos para hacer aplicaciones, entendiesen el tipo de datos que tienen y poder llegar a, a, con ellos a acuerdos, ¿vale? De tal manera que esas empresas pudiesen, eh, pagasen un fee por la utilización de la información para definir una serie de productos y servicios sobre esa información. Y además que tú le pudieses garantizar SLAs, los niveles de servicio para esa información. Porque si yo empiezo a utilizar datos en tiempo real, tengo que tener un acuerdo de niveles de servicio con las empresas que van a explotar esos datos. Porque si van a tener productos y servicios dependientes de esos datos, ¿vale? pues no puede ser que en un momento dado yo no sea capaz de proporcionárselos, porque le impacta el negocio. ¿vale? Y por último, la, la última... Vale. Lo último que hicieron fue abrir lo, eh, analizar los datos sensi sensibles desde el punto de vista de seguridad. Aquí yo creo que hay una best practice que hay que tener en cuenta y es... No solo hay que publicar los datos, los datos tienen unas características, cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene una gestión. Aquí tenéis cosas que, son, que forman parte de Lessons Learns y que hay que tener en cuenta, o que ellos han tenido en cuenta, cuando eh, han tenido que publicar. Y fijaros que hay una cosa muy importante, de seis conceptos que tenéis ahí, solo un concepto es tecnología. <coughs> Y lo digo porque porque al final es cierto que la tecnología es importante porque habilita la posibilidad de que tengamos datos en abierto, pero lo que también es cierto es que detrás de los datos en abierto hay que, hay que tener en cuenta muchas más cosas. Y una de las cosas, y voy a remarcar porque ya me estoy comiendo el tiempo de mis compañeros, tiene que ver con los recursos. ¿Tengo los recursos necesarios? Porque, no so, de nuevo, insisto, que cuando hablamos de estos portales no solo hablamos de datos. Hablamos de, ¿tengo los skills necesarios para hacer el análisis de los datos? ¿Para ayudar a otros a que hagan ese análisis de los datos? ¿Ayudar a otros a que lo entiendan? ¿Tengo los skills necesarios y tengo las, los recursos necesarios para llevar a cabo todas las negociaciones legales necesarias para la, la utilización de esos datos? Etcétera, etcétera. Bueno, para que veáis un poco, este es el mapa de, de todo el tipo de datos que tiene el portal. De nuevo, si tenéis luego un poco de interés, podéis navegar a través de estos datos y podéis ver que parte de estas instituciones son instituciones públicas y parte son instituciones privadas. Básicamente, uno de sus criterios de éxito es que ahora se acercan las empresas privadas a poner datos, ¿vale?, para poder que haya otras empresas que desarrollen aplicaciones de los datos que ellos tienen. ¿De acuerdo? O sea, realmente han creado un negocio privado alrededor de los datos, ¿vale? Y estas son, eh, bueno, ejemplos de aplicaciones, algunos de ellos, lo bueno es que todos ellos son de, de temas de ciudad y, bueno, pues son ejemplos de aplicaciones de, de, de, que, que se han ido creando a través de la explotación de los datos, ¿vale? Y nada más eh, por mi parte, Enrique. Muchas gracias, Elisa. Estupendo ejemplo. Sé que actualmente estoy trabajando con varios destinos turísticos en España, así que espero que en la próxima edición nos, nos vengas a explicar uno de dos. un caso de éxito aquí en España. Gracias. Bueno, doy paso al siguiente ponente, Carlos Cabrero, de Big Technology. Carlos ha trabajado en el entorno de seguridad de sistemas desde 1998. Entró a trabajar para el Ministerio de Defensa Español, donde desarrolló sistemas de inteligencia de encriptación para procesos de simulación de guerra electrónica. Más tarde diseñó arquitectura de sistemas en el campo de la explotación de datos para diferentes multinacionales como SMP, Philips, Morris, Grupo Santander y Nestlé. Carlos, placer. Bueno, gracias, gracias, por... Gracias, gracias. gracias por asistir eh, y gracias por invitar a BTV para que, que podamos contar nuestro caso de éxito eh, de la reutilización del Open Data. Eh, que es NeuroVip, Neuro, eh, en este caso nuestro vertical eh, de turismo, NeuroVip, Turims. Eh, primero decir que BTVIP es, es el fabricante de la tecnología de tratamiento de Big Data con técnicas de inteligencia artificial eh, y lo hemos llamado NeuroVip. Esta, esta es nuestro, eh, este es nuestro vertical. ¿no? Eh, un poco comentar que el Open Data, como veréis, como este tenía la, tiene la okay. celda. Eh, como podéis ver, el, el Open Data, GOP, en este caso queremos diferenciarlo, eh, para nosotros es muy importante porque nosotros trabajamos con Big Data, trabajamos con muchísimos datos. Eh, hoy en día está estimado que se tienen que manejar varios petaflops para que se considere eh, Big Data, bueno, pues ahí nosotros estamos ahí. Eh, eh, tratamos mucha información, entre ellas la más importante es el Open Data. Eh, otros que también lo ponemos no, no tan importantes, aunque podrían considerarse que en la familia, que serían eh, los datos de eventos. Y de otros muchos más datos que tenemos, que están abiertos, que están accesibles en Internet, que se pueden acceder y que todo el mundo bueno, pues, pues eh, provee y que ahí están, sobre todo Social Media Data, Bueno, pues, hay, hay muchos, como veréis en el, en el gráfico, que nosotros accedemos. Con todos esos datos, teniendo en cuenta, eh, los procesamos. ...y de ahí iríamos a lo que nuestra tecnología fundamental... ¿no? ...que sería la inteligencia artificial... ...no solamente la complicación de adquirir todos esos datos... ...sino que además, eh, después entraré un poco más en detalles... ...cómo adquirimos esos datos... ...porque ahí es donde viene una estandarización del dato... ...porque tiene sus dificultades por todos conocidos... Eh, ...es la inteligencia artificial, ¿no? Ahí nosotros lo que cogemos todos esos datos... ...intentamos hacer, pues detectamos patrones... Eh, ...encontramos secuencias, análisis de comportamiento... Eh, todo eso para hacer algoritmo de recomendación o como solemos decir para eh, bueno como solemos decir no nosotros hacemos predicciones mm, a veces digo que bueno pues eh, el futuro se puede predecir nosotros lo predecimos ¿no? Eh, eh, pero eso como lo hacemos con toda esa cantidad de datos con todos esos datos procesándolos enfocado a una hiperpersonalización que sería ya la última fase nuestro vertical que es nuestro caso de éxito nuestro vertical de turismo lo que hacemos es Precisamente con todo el contenido que nos proporciona el cliente o la plataforma, eh, nosotros eh, personalizamos sacando el patrón para que se adecue a esa personalización, para que la persona eh, tenga lo que está buscando. Sin, eh, bueno, Nosotros queremos, en eso ser, queremos ser y somos rupturistas porque in, in, intentamos que no sea el usuario el que vaya por el dato, sino nosotros lo que facilitamos es que el dato encuentre al usuario y bueno pues eh, nosotros lo que hacemos es eso es mejoramos la conversión en los objetivos de plataformas turísticas eh, con varios objetivos uno, eh, la difusión de, o sea, difundir el, el, el destino turístico sabiendo cuáles son los destinos eh, enfocados, nosotros lo que hacemos es mejoramos la conversión de los usuarios con respecto al contenido y personalización que acabo de comentar. ¿no? Y el otro objetivo importante que hemos conseguido eh, con nuestro vertical es eh, la venta del producto turístico. Claro que hemos mejorado las conversiones de venta a unos porcentajes bastante elevados. ¿no? Eh, y, bueno, básicamente ese es, eh, ese es nuestro caso de éxito, ¿no? El, la utilización, el, la utilización del, de los datos accesibles, con sus dificultades, eh, en el cual nos fundamentamos con una cosa muy importante que es el Open Data, el Open Data GOP, el Open Data de cualquier entidad eh, u, u organización, para nosotros es de vital importancia. Eh, puedo poner ejemplos de, eh, por ejemplo, de la EMET. Para nosotros, sin la EMET, no habría muchas cosas en nuestro algoritmo que se nos caería, porque nos basamos mucho en, en, en el tiempo que va a hacer para hacer la recomendación. ¿no? Eh, y, bueno, pues muchas otras eh, muchas otros datos que, que nosotros aprovechamos. Y con el tiempo, y me sobran 25 segundos, os sea, hace que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. A continuación, cedo la palabra a John Kepa, director del área de investigación Tourism System de Digital Age en Citurgune. Desde su incorporación en 2009, su labor se ha centrado en la medición del turismo a nivel subnacional eh, y en contribuir a mejorar la gestión de los destinos mediante la inteligencia competitiva basada en Internet y pone como ejemplo el Observatorio Turístico de Euskadi. En 1998 se incorporó a la Universidad de Mondragón, centrando su actividad docente en e investigadora en ingeniería web, arquitectura orientada a servicios... ...y business intelligence por más de 10 años. En 2006 obtuvo su doctorado en informática... ...impulsando su perfil investigador con publicaciones científicas... ...y participación en congresos. John, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, y gracias por la presentación... ...y a los asistentes por permanecer aquí todavía a estas horas de la tarde. Bien, en, en cinco minutos voy a tratar de, de explicar... Eh, nuestra experiencia desde el Centro de Investigación Cooperativa en Turismo de CICTURGUNE en, en Big Data, en Open Data, en lo que estamos hablando, lo que estamos conociendo como economía de los datos, desde un punto de vista práctico y sencillo, poniendo en valor la iniciativa Open Data Euskadi del Gobierno Vasco y también poniendo en valor, eh, a ver si esto mente, poniendo en valor el Observatorio Turístico de Euskadi. Nosotros en 2010 empezamos a, eh, a detectar que, que el estudio del, del turismo y de la movilidad necesita nuevos instrumentos, necesita nuevos eh, métodos de medición y, y modelización. Conceptualizamos una serie de monitores, conceptualizamos una serie de metodologías, una serie de instrumentos y nos damos cuenta que estamos capturando, gracias a estos instrumentos, muchísimos datos diarios. Nosotros nos encontramos con el Big Data antes incluso de que, que apareciese el término. Nos encontramos que tenemos que empezar a gestionar alrededor de 700.000, 800.000 registros todos los días. Eh, nos empezamos a dar cuenta que, que estos datos son activos del centro, que tienen valor, que hay organizaciones que se interesan por nuestros datos, que hay organizaciones dispuestas a. Pagar dinero, eh, tenemos modelos de negocio, tenemos la capacidad de monetizar estos datos. Nos damos cuenta además también que, que tenemos la necesidad de, de enriquecer nuestros datos. Es aquí donde aparece el papel de, de Open Data Euskadi y otras fuentes de datos públicas. Viendo un poco la serie de, de monitores que, que desarrollamos... nuestro observatorio, dentro del análisis de la huella digital, eh, consta de un sistema estadístico. El sistema estadístico, por supuesto, que se nutre principalmente de Open Data Euskadi en forma de, de los datos que publica el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat. En este caso estamos hablando del vertical de turismo. Si no tenemos estos datos, desde el punto de vista estadístico, nosotros no, no podemos generar el dato primario. No, el Centro de Investigación en Turismo no, no, no realiza operaciones estadísticas de medición de, de entradas, pernoctaciones, eh, estancia media y demás. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de utilizando eh, mashups, de utilizando formatos electrónicos, que también ha surgido la, la discusión, ¿no?, si es open o si no es open. Para nosotros que sea formato electrónico, aunque sea un formato PX estadístico, es suficiente, porque nuestros procesos de extracción, transformación y carga se encargan de integrarlos en nuestros almacenes analíticos de datos. Eh, además del sistema estadístico, tenemos otro monitor, que es el monitor de precios dinámicos, donde estamos monitorizando toda la oferta hotelera de varios países. Antes también ha surgido aquí la pregunta de ese registro hotelero. Nosotros, de forma interna, tenemos un registro hotelero de España de 9.700 hoteles. Sabemos que, que el INE eh, tiene registrados alrededor de 12.000 hoteles. No estamos cubriendo todo el universo, pero prácticamente... Por supuesto que, que además de reutilizar toda esta información, podremos hacer el ejercicio de publicarlos también. Estamos, de hecho, construyendo, eh, estamos construyendo el linked open data a partir de, de open data, pero ya sabemos que, que tiene bastantes dificultades el, ese proceso. En la monitorización de la web de destino ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que enriquecer estos datos. Utilizamos Open Data e Euskadi para enriquecer estos datos, al igual que todo el análisis de social media, el análisis de los discursos. Estas herramientas, estos monitores, son los que nos proporcionan toda la información y utilizamos Open Data e Euskadi y servicios externos de MassApp, de Google sobre todo, para enriquecer los mismos, porque en esta cadena de aprovisionamiento, en esta cadena de valor de los datos, tenemos que ser capaces de, de aportar, de, de, de, de enriquecerlos. Además de la huella digital, tenemos análisis de, de movilidad, de reality mining. El reality mining que estamos utilizando nosotros daos cuenta que, de qué sirve no tener eh, secuencias espaciotemporales si no somos capaces de entender esos puntos. De latitud y longitud, ¿con qué se corresponden? Si en 2011 no hubiésemos tenido los datos de recursos turísticos de Open Data Euskadi, no hubiésemos podido realmente hacer ningún análisis. Si no hubiésemos tenido los datos de cartografía de Euskadi, no hubiésemos podido hacer análisis buenos de datos. Por lo tanto, el Open Data Euskadi en este caso es una fuente subsidiaria que estamos utilizando para enriquecer nuestros datos. Este observatorio turístico de Euskadi. Gracias a estos monitores, gracias a la utilización de, de Open Data Euskadi como fuente para enriquecer la huella digital, nos sirve para realizar estudios de econometría espacial, análisis de redes, data mining y demás. Y no sé cómo estoy de tiempo. ¿Tengo un par... ¿Me queda un minuto? Un minutillo. Eh, nos gustaría poner en valor también que, que dentro de todo este proceso las dificultades y las barreras pueden ser múltiples. Podemos tener eh, dificultades de interoperabilidad, podemos tener dificultades de formato, de si es open o de si no es open. Desde nuestro, desde nuestro punto de vista vemos que, que el mayor reto es, es incorporar capacidades de inteligencia de datos. Vemos que la ciencia de los datos se tiene que incorporar en estos procesos en estas cadenas de valor, en estos eh, data supply chains. Eh, si más aguas arriba está el productor de datos, más aguas abajo, más cercano a lo que es el producto final tiene que haber capacidades de, de científicos de datos, de ciencia de datos es decir, el análisis de datos y las capacidades cuantitativas son fundamentales todos nuestros ejercicios de medición más los de modelización tienen la parte de medición las capacidades tecnológicas pero en la parte de modelización y de generación de conocimiento eh, requerimos esas capacidades de análisis de datos y de ciencia de datos por lo tanto vemos que esa, ese es el elemento que tiene que aportar Valor real a estas cadenas de aprovisionamiento de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, John. A continuación, hacer la palabra a Ricardo Alonso de Maturana, CEO de Genos y fundador. Eh, Ricardo estudió filosofía en la Universidad de Eusto y es doctor en sociología por la UNED. Es el promotor y director de Genos.com. Genos es una plataforma de software semántica y social que trabaja bajo los estándares de la web semántica, lo que hace posible estructurar y vincular toda clase de contenidos entre sí y con los contenidos existentes en el Linked Open Data, reforzando y amplificando los procesos de gestión de conocimiento a través de buscadores, facetados y la generación de contextos documentales personales para información específica. Ricardo, si nos pones esto en palabras sencillas, te lo agradeceremos. Gracias. Buenas, buenas tardes a todos. Gracias, Enrique, por, por habernos invitado a esta mesa. Gracias al, al público por su asistencia y por permanecer con nosotros. Eh, nosotros somos una empresa tecnológica que ha desarrollado una plataforma que publica de manera nativa eh, contenidos en, en, en, con estándares de web semántica por tanto, que, que es eh, o que genera páginas web semánticas para entendernos. Cuya arquitectura de software es social y, y semántica en la medida en la que, en la que hace lo que digo. Eh, ¿Qué significa eso en la práctica? Que es una plataforma que permite generar desde catálogos cuando no tenemos eh, un gran desarrollo de las aplicaciones eh, sociales hasta eh, páginas web sociales que también incorporan la información eh, representada semánticamente. Tenemos un motor de formularios que permite representar eventualmente cualquier vocabulario y cualquier en ontología tenemos un SEMCMS, es decir, un gestor de contenido semántico que permite modelar el aspecto de las páginas web semánticas. Para nosotros una página web es una moneda que tiene dos caras. En la web html la única cara es la que lee un humano y en la web semántica le construimos otra cara pegada, es como un folio con el anverso y el reverso que contiene un RDF que lo pueden interpretar los sistemas. Eh, para nosotros eh, Semantic Web eh, es un lenguaje para máquinas que permite expresar lo que las personas pensamos y por tanto que permite que las máquinas nos ayuden en procesos que son eh, fundamentalmente humanos, como recuperar la información de acuerdo con razonamiento, razonamiento que es privado, no razonamos todos igual, producir contextos para la información o generar sistemas de recomendación. Bueno, yo me quiero centrar aquí en un caso concreto y en un problema concreto que es el que me parece que tiene interés, que es el caso del sector turismo. Nosotros estamos trabajando en... en ¿cómo tengo que... eh, estamos trabajando en un, en un eh, portal turístico, que es el portal turismo de La Rioja, y consideramos que el problema fundamental eh, para la web semántica, aparte de los, de los que ya se han comentado durante eh, todo el día, eh, es que carecemos probablemente de lo que nosotros hemos llamado modelos digitales. Eh, un modelo digital es un modo en el que articulamos un área de aplicación de eh, interés humano. Pues, por ejemplo, eh, para nosotros un modelo digital es universidad, otro modelo digital es ciudad, otro modelo digital eh, puede ser turismo u oferta turística de una región, otro modelo digital podría ser el del territorio. Es decir, los modelos digitales agrupan un conjunto complejo de objetos de conocimiento que a su vez están representados semánticamente mediante ontologías y vocabularios. Eh, el, el modelo digital es uno de los elementos fundamentales de las posibles explotaciones del futuro de la web semántica y este yo creo que es uno de los grandes eh, problemas, no solamente tener estándares ontológicos, sino tener modelos. Hay campos en los que se han trabajado modelos. Eh, ...y hay otros campos en los que se han trabajado menos los modelos... ...nosotros en el caso este que os comento... Eh, ...hemos desarrollado y, y esta es un poco la idea fundamental... ...un modelo digital de turismo... ...que es el modelo que me llama ...modelo digital de la Rioja Turismo... ...que en realidad integra un conjunto de vocabularios y de ontologías preexistentes que se habían utilizado, pero que eh, eh, ninguno de ellos lograba eh, satisfacer el conjunto de necesidades que interpretamos que va a, a tener el usuario final. De tal manera que ahí tenéis el conjunto de, de ontologías y cómo las, las hemos agrupado, ...para eh, resolver el conjunto de problemas que entendemos que después el usuario le va a plantear a la página web... ...cuando la interrogue y este es el, el, el asunto fundamental, el punto de vista esencial es el del usuario final. En, insisto mucho en, en, en aplicaciones para usuario final en lugar de datasets, tenemos muchísima información... ...la web HTML es gigantesca, se puede interrogar mediante sistemas que ya conocéis y que lo hacéis además... Eh, tenemos muchísimos menos datasets, muchos menos aún datasets de calidad y muy pocas aplicaciones que funcionen con, la, con, con los estándares de la web semántica para satisfacer las necesidades del usuario final. Y estas necesidades tienen que ver con el modo en el que las personas interrogan a, la, a los sistemas. Pues, Por ejemplo, eh, yo puedo estar interesado cuando voy a un territorio, en, por, por lo que sea, en conocer... ¿Cuáles son eh, las grandes edificaciones civiles del siglo XVI? ¿Mm? Eh, esta es una interrogación que debería producir una ruta. Mira, pues mira, usted tiene la casa de no sé qué, tiene el palacio de no sé cuántos, tiene la iglesia, de, o las bodegas que eh, fueron excelentes eh, eh, eh, o que fueron calificadas con más de 90 no sé cuántos puntos Parker el año tal, ¿no? Y son estas tres, y eso podría ser también una ruta. Es decir, lo fundamental es que...